Back up. No me deja. Tú, hijo espera. Generador de bicis. Critical power. Ah no, un generador con una bici. Install this Moto power a single facility in exchange for labor and moral penalty Bone box. Very play sounds when activated. I can't carry that much. <coughs> Joder. A ver el coche. El coche está petado. El coche está petado. Tengo que dejar cosas, ¿eh? Bendita apertura de puerta, ¿eh? <ríe> vale, tú. <ríe> que nos faltaba. El decoy. Out of canvas. Tu comida tiene cinco tipos de recursos que están en las talas. Scaven for lusas and deliver them to your base to stock up on supplies. Cambio de overtime en crédito ubicando eso O sea que estas mochilas son importantes para para nuestra base y es lo que tenemos que ir llevando. Vale vale. Que son los materiales, ¿no? Pues gustar me gusta el juego, eh. Y se ve bastante bien para poder coger cosas. Cosa que <risa> para producir comida, producimos comida o... No. Tengo siete. También nos da una suerte de arma en caso de que nadie no reciba el mensaje. Claim some territory. Alberto de Militia said: La Lilla wants to claim. Este. Vamos para allá. Vamos para allá y terminamos aquí. Vale, se si nos ha hecho de noche. Está de puta madre esto, ¿no? Let's fucking go. Pensaba no sé que si había visto un zombie dentro. Bien, bien. Vamos a reclamar la base militar. Que nos va a venir muy bien. Campo Winchester. Está por el Campo Winchester. O está por la carretera. No, no, no está por la carretera. Una tienda es uno de los que gritan. No, no, hay, no hay elección, no hay elección. Vamos a tener el fin del mundo. Hostia, hostia. Explore each room market on the minimap. All the zombies in the locations. Y no aparecerán nuevos zombies. Vale, pues matar a todos los zombies. Puta que eres. Vamos para adentro. Esto me hace que sacar las últimas dos Z antes de que nuestra claim. C4 <risa> No me cabe No me cabe Vale, al coche, al coche ¿Esto qué es? Acercar más el coche Ah, no puedo llevar más en los bolsillos, joven. Me tendré que ir a casa otra vez, eh. Cuatro, vale, el Hammer no me hace falta. Tiene que dar un arma. Wow, shit. I'm all done clearing the site. Once I've set up an outpost, everyone will know this is our territory. Vale. No more wondering if they know I'm here. O sea que si hacemos ruido, mal rollo, ¿no? Vale, climb. Confirma. ¡Lo tenemos! Extra benefit that you can review in base screen. Se Secure una abilidad e interact with the climb. Alright, we now have a steady supply of ammo. Oh, wow, oh, wow. no les había matado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quita? Cabrón. Ojo, ojo, me van a matar. Ojo, ojo, puta. No, creo que no lo puedo matar. Que no lo puedo matar. Que tiene el puto casco el cabrón. Ahora, bueno, ahora. Bueno. Pues estoy jodido, ¿eh? Joder, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tengo stamina para correr Oh, puta, tía No ¿No tengo más balas? Recarga, tía Alilla, recarga, cabrona Pero si te acabo ¿Qué haces? Si tienes balas Se me ha roto se me ha roto el arma, la tengo que arreglar. Joder. Usted, que chunga, ¿no? Que se rompen las armas. A ver, no me voy a volver. dónde? Vale, vámonos para casa. gasolina ya. Joder ¿eh? oh, de puta madre, ¿no?